Señores, continuamos en esta cobertura total para Telenor desde las afueras del Congreso de la República Dominicana, donde, como ven, observamos en estos momentos la bancada de diputados de la tendencia de Leonel Fernández han salido a sumarse a esta multitud de personas que en el día de hoy está, se ha apostado frente a este Congreso de la República Dominicana para exigir que la Constitución. La repostulación del presidente Danilo Medina Al ritmo de la constitución no se vende Aquí están los diputados que en la tarde de hoy se han apostado, repito Frente al Congreso de la República Dominicana en esta capital Ahí están las imágenes de parte de lo que está ocurriendo Y en estos momentos Telenor le lleva en vivo a cada uno de ustedes lo que está ocurriendo Ahí está Telenor en vivo desde el Congreso de la República Dominicana Dominicana. No se vende la, constitución. No se vende la constitución no se vende, la constitución no se vende, la constitución no se vende. Vemos imágenes, ahora llega Bauta Rojas, coordinador del de equipo de campaña de Leonel Fernández Reina y otros, ¿verdad? Camacho, que se han apostado en el día de hoy para llevar, ¿verdad?, lo que está ocurriendo en estos momentos. Bueno, ahí está señores la multitud que se ha presentado con banderas dominicanas y vamos a ver por qué han abierto aquí para que esta multitud pueda penetrar y entrar y vamos a ver señores, cobertura total de Telenor, continuamos la situación se torna un poco ahora, ¿verdad? Tensa, empujones Vamos a ver de qué se trata, para tratar, ¿verdad? Bueno, señores vemos que en estos momentos hace presencia también el merenguero dominicano Johnny Ventura. Silencio, silencio por favor, silencio. Todo el mundo tranquilo! Johnny Vargas, por favor. Silencio. Ahí está en la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 la voluntad del pueblo dominicano. Las la la la la palabras en este momento de Johnny Ventura y la consigna continúan. Estamos en vivo para Telenor. Ventura total.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 merece que sus, respetos, sus derechos sean respetados y también la constitución tiene que ser respetada en cuanto pone límites al poder, a los gobernantes y a los gobernados. En esta tarde, con todo respeto y toda humildad y en representación del pueblo dominicano hacemos entrega de este manifiesto que ha sido firmado por una representación de todos los extractos de la vida nacional. Dios le bendiga y Dios nos ampare. a en esta cobertura total. Ya escucharon eh, parte de la lectura del manifiesto, ¿verdad? Y del documento que ha sido entregado por parte. Continuamos, continuamos en vivo. Para la constitución de la república, venimos a dar testimonio